Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es la forma en la que este año estamos dando inicio a las actividades en el marco de la semana en la que estamos desarrollando el Anima y a partir de hoy, del FAIA, el Foro Académico Internacional de Animación que es, está desarrollándose en su séptima edición. Me planteaba cuando, con Paula Asís, con quien eh, organizamos, preparamos e imaginamos eh, este espacio, eh, poder eh, considerar qué significa ¿sí? para todos nosotros el falla. En primer lugar, eh, decir que justamente nosotros usamos el término falla como si fuera una figura, una entidad, un sujeto. Falla eh, es la manera coloquial para los amantes de la animación de aludir a un foro académico que hoy está celebrando los 20 años de un festival de animación que se viene desarrollando en Córdoba. Eh, Falla es una reunión académica, pero que nace ligada a un festival de animación, por lo que desde sus orígenes se nutre, dialoga, y se expande por territorios muy diversos en los que encontramos muchos paisajes ligados tanto al campo profesional, al campo artístico, comercial, académico, social, hasta comunitario, como alguna de sus opciones. Eh, el día lunes, que fue el día de la apertura del festival, Alejandro González nombraba en, su ceremonia, en esa ceremonia a... Uh, a una figura emblemática en la animación argentina, que fue Rodolfo Sáez Valiente. Eh, Alejandro comentaba que Rodolfo siempre acompañó a la anima, eh, lo alentó. Eh, Rodolfo escribió un manual, que ha sido un manual que hemos rescatado todos y todas, quienes eh, nos ha interesado tanto hacer como investigar el campo de la animación. En ese manual, en un pequeño fragmento, eh, en la introducción él decía éramos un, un pequeño grupo que se reunía para intercambiar experiencias y él hacía alusión a cómo de alguna manera quienes hacían animación se congregaban para poder llevar adelante sí, un espacio de la experimentación, del conocimiento compartido y de la búsqueda. De alguna manera me pasó que... Eh, tomando esa, ese comentario, pensé también en algún punto en, en el FAIA, ¿no? Y, y decía, eh, los y las anima, investigadores e investigadoras en, en animación éramos un pequeño grupo disperso. Y el FAIA y el ANIMA nos dieron una experiencia de goce y disfrute que nos permitió dejar de estar solos ¿no? y solas. Fue, de alguna manera, estas semanas, cada dos años, un ámbito para la conversación, un ámbito para el cruce, en los pasillos, en las salas de sepia, también en los bares, porque eso también hay que decirlo. Eh, y, y en ese intercambio no solo crecía eh, nuestra propia trayectoria eh, en el campo de la investigación, en la animación, sino que también aparecía la posibilidad de generar proyectos nuevos, ¿no? Y para mí no es menor decir que, bueno, ayer se desarrolló un nuevo encuentro de la ayer latinoamericana Sur a Sur de estudios en animación y justamente ese ayer fue concebida de alguna manera en un bar en el marco de un FAIA hace unos años, en donde una vez finalizado el festival, finalizado el FAIA, con algunos... Paula, Alejandro, Mónica Kirchheimer, decidimos seguir trabajando enloquecidamente para presentarnos a una convocatoria nacional. ¿sí? En ese marco se generó también un nuevo, una nueva instancia, eh, promovido también en ese intercambio y en la postulación desde la Universidad Nacional de Villa María para armar una red latinoamericana. De esta forma falla, es esto, ¿no? es un ámbito... Eh, amoroso, reflexivo, que produce y genera ideas, contenidos y enfoques. Y que también se hizo posible a partir de la conjunción de dos espacios universitarios, de dos universidades públicas, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. En particular, eh, el Centro de Experimentación y e Investigación, eh, el CEAN, en la UNC, y en la cátedra de animación, que siempre está generando un montón de actividades y proyectos el Instituto Pedagógico de Ciencias Humanas de Villa María. Este año también el FARIA tiene una identidad nueva, si han podido ver las gráficas. Este año tenemos una distinción, tenemos colores, tenemos formas, tenemos una... Un modo también de poder construir una individualidad dentro de este gran colectivo del festival, la red ¿sí? eh, Quiero agradecer a todos y a todas lo que hicieron posible en este año tan complicado para llevar adelante eh, estos procesos internacionales. En primer lugar eh, quiero agradecer el esfuerzo puesto eh, de, las univers de las autoridades de, dos, de los dos espacios de la UNC y la UNBM, eh, queremos agradecer, a en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, a la decana de la Facultad de Artes, Ana Moader, al vicedecano, Miguel Rodríguez, al secretario académico, el profesor Sebastián Peña, y a todo lo que es el área de un montón de personas de comunicación institucional, el área contable, por supuesto el departamento de Cine y TV, con... Eh, a cargo del licenciado Sergio Cogan como director eh, disciplinar y por supuesto el acompañamiento siempre de la gente del CEPI. Agradecer a Magali Baca eh, y a todo el equipo que siempre nos está acompañando. En el caso del Instituto, del instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, antes... De, por supuesto, la licenciada María Daniela Dugó, que siempre y amorosamente nos ha dado un espacio ¿sí? eh, para acompañar todo este proceso, pero también tengo que nombrarlo al rector, sí a Luis Negretti, que siempre ha acompañado al, al, al, Anima, al área de animación y a la parte de diseño. Eh, a la Secretaría Académica, la doctora Silvia Paredes, el Secretario de Investigación y Extensión, Jorge Anunciata, y a Roberto Caturelli quien es el responsable, el coordinador de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual. Por supuesto, a todos los integrantes de las cátedras de animación en la UNC y en la UNBM que están absolutamente vinculados a todo lo que es esta mega gestión, ¿sí?, del de encuentro, pero también decir que hay instituciones eh, que, nos han, que nos acompañan al foro académico. Eh, menciono al Alfonsit, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Eh, ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. La Red Latinoamericana Sur Sur. Eh, una nueva red que se va a presentar en esta semana, que es la Red Argentina de Espacios Educativos de Animación, la SAS, que por primera vez también contamos con participantes de la Sociedad de Estudios de Animación, y por supuesto eh, a todos y a todas los expositores que nos vamos a encontrar virtualmente en estos días, y en particular a las conferencistas Jorge Alina Orfile y Virgita Osea. Y por supuesto el intérprete Evangelina Ibáñez, que nos va a ayudar un montón en todo lo que es el proceso de traducción. Eh, así que bueno, a todos y a, a todos los asistentes, a la comisión del, del, del grupo organizador, muchísimas gracias. Me gustaría eh, darle la palabra a Daniela Dubó, en representación de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, muchas gracias, Cristina. Lo mío, muy breve, ¿no? celebrar celebrar este nuevo foro, eh, el ANIMA, que, que tuve el gusto de hace dos años ya, a veces la pandemia hace que uno pierde la noción del tiempo, ¿no? de bueno, poder estar allí en, en la UNC, en esa, en esa instancia presencial, y, y agradecerle, sumarme el agradecimiento que decía, Cristina, a todos los docentes, estudiantes avanzados, la, las autoridades que que hacen posible este, este tipo de instancias donde son fundamentales ¿no? para, para quienes producen, que puedan mostrar, que puedan alentar a, a estar innovando, presentar nuevas propuestas, y particularmente en este foro, ¿no? como espacio de discusión, de circular la, las ideas. ¿no? Y, y bueno, dejarles de salud saludo también de Luis Luña un rector estaba en una reunión con él, con nuestro rector, y que siempre guarda un gran cariño hacia, hacia la carrera, hacia todo lo que tiene que ver con con el arte, a Alejandro, a Paula, a Cristina y el resto de quienes han hecho esto posible. Un saludo también para, para Ana, que no nos puede acompañar, pero sé que bueno, como, como decano y todo su equipo ac acompañan este tipo de, de instancias. Así que bueno, celebrar y la Universidad de Villa María es siempre presente y agradecer el espacio de la UNC por, por permitirnos sumar esta propuesta y e ir construyendo eh, en conjunto. Eh, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, estas cosas de, de los tiempos en que uno se mutea y desmutea. Bueno, eh, la, la decana Ana Moader, que nos acompañó el lunes, ¿sí? eh, en este momento está con algunas dificultades, no se está pudiendo conectar, pero acompaña completamente este, este encuentro. ¿no? Bueno, voy a pasar a hacer una, una presentación que para nosotros es muy, muy importante, eh, que es justamente eh, comentar eh, quién es nuestra conferencista eh, de, de la apertura de este encuentro. Eh, uno siempre se queda corto en las presentaciones, pero quiero decir que Jorge Alina Orfila, quien conocí personalmente, virtualmente, pero personalmente este año, eh, es doctora de la Universidad de Maryland, College Park. Nuestra estimada colega es argentina. Se ha especializado en historia del arte y de teoría crítica, desempeñándose actualmente como docente investigadora en la Escuela de Artes de Texas Tech University. Eh, recién en confianza decíamos, nos contaba Jorgelina, que hace como 20 años que no da una exposición en, en, en español eh, y realmente agradecemos esta, esta, este acompañamiento que está haciendo a este encuentro. Jorgelina desde el año 2014 participa de proyectos interdisciplinarios de investigación y docencia donde se abordan las intersecciones entre la animación y las bellas artes. Sus intereses vinculan a la animación desde una perspectiva situada de fuerte compromiso social por lo que podemos señalar su experiencia eh, en Animatu Animation Duo, donde se ha interrogado acerca del carácter transformador de la animación en contextos terapéuticos, educativos, sociales, a través de investigación, ba investigación basada en datos. Pero también Jorge Alina Orfila reflexiona acerca de la animación como un campo transversal de prácticas y conocimientos tiene la música, el teatro, la performance, las artes visuales. Nuestras conversaciones previas con ella nos, llevar, nos llevaron a considerar, junto a Paula y Alejandro, lo interesante que sería escuchar sus ideas, sus interrogaciones sobre este tema, y por suerte ella aceptó hacerlo, y el título de su trabajo es Los estudios de animación como posdisciplina. Jorge Alina. A ver. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, la verdad que no sé qué decir, muy halagada y muchísimas gracias a Cristina, Paula y Alejandro por contactarme, por escucharme, porque como buena argentina cuando empiezo a hablar no termino nunca, y entonces a la invitación de participar y de presentar mi trabajo, que ya es nuestro trabajo en este, en este foro que me entusiasma mucho. Siempre tuve mucha curiosidad por saber qué estaban haciendo. Eh, nos metimos a ver eh, eh, los paneles y las presentaciones, y es para mí un honor eh, estar aquí abriendo la, eh, eh, esta, sesión, este, este, esta, esta edición. Así que sí, sobre todo en el, en el eh, eh, Preguntas y Respuestas voy a estar un poco titubeante. Como les decía, me, me, mi castellano me suena ahora como el de la Chilindrina, pero, en fin, <ríe> traté de eh, voy a leer mi paper porque de esa manera sigo con las palabras que, que el, tra, el traductor me indicó que son las adecuadas. Bueno, eh, estoy acá con mi eh, compañero, eh, el doctor Francisco Ortega, porque como voy a explicar, soy parte de un colaborativo. Y bueno, empecemos con la presentación entonces. ¿Listo? ¿Estamos pudiendo compartir? Ok, tenemos pantalla. Entonces empezamos. Onzo-Vegan, ah, ¿sí? una de las intérpretes más agudas de la filosofía de Deleuze, escribió en el 2013 que el interés del teórico por el cine se basaba en entender que este era el arte del siglo XX. Deleuze consideraba que el arte de cada época es la materialización de imágenes auditivas y visuales producidas por la intersección entre la percepción humana ordinaria y lo real. Las imágenes materializadas por el arte reflejan las cualidades inherentes a su época. Para entender el alcance de la crisis técnica e industrial que el cine, a rebufo de la fotografía impuso en el paisaje de las artes a finales del siglo XIX, es necesario insertar el encuentro entre el cine, la percepción y las artes en el contexto de la breve historia del arte occidental. Las artes plásticas, altaneras y distantes en su aversión a la producción masiva e industrial y justificando su arrogancia en su enfática autodefinición como vos, art", sufren una profanación salvaje y mecánica con la aparición de la fotografía y el cine. Esta transformación solo es digna de mención por su impacto en la conciencia occidental de las artes, que acredita privilegio espiritual a la conciencia artística por su alto grado de sensibilidad y percepción, y la emplaza como la apoteosis culta y mística de la percepción natural. Sobagart considera que el interés de Deleuze por el cine fue motivado por el rol que este tuvo en su tiempo como exponente de la modernidad. Es decir, cuando las artes tradicionales, centradas en la sensibilidad y dotes espirituales del artista, ya no reflejaban las experiencias vivenciales de las personas. Deleuze murió en 1995 y no pudo reflexionar sobre el fenómeno que su filosofía predijo la convergencia e hibridación de los medios de comunicación en la década de los 90. Esta fue teorizada por Led Manovich en el 2001 en El lenguaje de los nuevos medios, donde argumenta que la tecnología digital puso en crisis a los medios de imagen en movimiento, y en especial al cine, que se había convertido en el medio hegemónico al negar sus orígenes y esconder su artificialidad en el realismo. En una cita muy repetida y generalmente malinterpretada Manovich afirmó que, nacido de la animación, el cine la empujó hacia su periferia para acabar convirtiéndose en un caso particular de la animación. Formada como historiadora del arte en la Argentina, actualmente soy profesora asociada de Historia del Arte de los Siglos XX y 21 y de Teoría Crítica en Texas Tech University, una universidad de investigación en el oeste de me especializo además en la historia y teoría de la animación, por lo que el análisis de Sobega resuena profundamente con mi trabajo. Junto con el doctor Francisco Ortega, que es un diseñador gráfico y animador nacido en México y es también profesor asociado en Texas Tech, en el 2014 creamos Animation Duo, un colectivo de estudiosos de la animación. La primera parte de la charla se moverá entre dos foros: 1900 1895, cuando se inventó la Cámara de Cine y se institucionalizó la historia del arte como disciplina académica y la década del 1990, cuando la animación empezó a desbancar al cine y a los estudios de la animación, y los estudios de la animación irrumpieron en el mapa de las disciplinas académicas europeas y estadounidenses. Esta porción de la charla se mezclará con mi historia de cómo llegué aquí. La última parte considerará las ventajas de reflexionar sobre los estudios de animación, como un campo de estudios postdisciplinario, una reflexión que se, me, que se basa en mi especialización en teoría y en la historiografía de la historia del arte y la animación en Europa y los Estados Unidos. La parte de la charla que podríamos llamar autobiográfica se basa en la idea de que todo conocimiento es situado y parcial, para que ustedes puedan aprovechar lo que digo, Creo que es importante informarles de cómo llegué a esta particular aproximación a los estudios de la animación. Antes de venir a Estados Unidos, me licencié en Historia del Arte y Museología y trabajé durante 10 años en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Mis tareas como educadora y curadora desarrollaron mi interés por la teoría y la metodología de la historia del arte. ¿Por qué Fernando Fader no es considerado un impresionista y un Picasso de 1932 no es cubista? ¿Por qué Jorge de la Vega o Alberto Greco no están considerados entre los mejores artistas pop del mundo? Mis obligaciones docentes favorecieron mi concentración en el arte europeo del siglo XIX. La colección de arte francés moderno del museo es una de las mejores de América Latina y yo curé el colgado de la colección permanente. En el 1997 gané por concurso una residencia en el Departamento de Curadoría de Pintura Francesa de la National Gallery of Art en Washington, D.C. Me asignaron el estudio de la colección de Chester Ray, un modernista marginal con un gusto conservador, lo que me obligó a investigar la historiografía del arte moderno. Los años 90 vieron el apogeo del multiculturalismo en América, pero algunos especialistas ya criticaban la forma en que los centros hegemónicos incorporaban a las culturas subalternas como otras, para nunca tener que aceptarlas como iguales. Las palabras del artista argentino Sebastián López son clarificadoras. Mientras que el artista europeo se le permite investigar otra cultura para enriquecer su propia obra y perspectiva, se espera que el artista de, obras cultur de, de otras culturas se mantenga en un segundo plano y use las tradiciones artísticas vinculadas a su lugar de origen. Si el artista extranjero no se ajusta a estas reglas, se le considera inauténtico u occidentalizado. El mensaje es, lo universal es nuestro, lo local es suyo. Esto reforzó mi intención de especializarme en el arte moderno. Gracias a mi asesora de tesis en la Universidad de Maryland, donde cursé mi doctorado, pude desafiar las voces que me sugerían dedicar mi carrera al arte latinoamericano. Mi disertación examina las publicaciones eruditas sobre el arte de Paul Cézanne del período de entreguerras esto se vio en parte favorecido por mi decisión de trabajar en los archivos de la National Gallery of Art, donde catalogué e indexé los papeles del historiador de arte John Rewald, uno de los primeros en dedicar su carrera al estudio del impresionismo y al postimpresionismo. Formado en Alemania, donde la historia del arte se institucionalizó como disciplina académica a finales del siglo XIX, Rewald se trasladó a Francia en 1932. París había visto nacer el arte moderno pero aún no había desarrollado la historia del arte como carrera profesional. El, ar, eh, eh, el arte era el ámbito de los críticos de arte, los coleccionistas y los conocedores. Los escritos de Ribbon demuestran cómo los historiadores del arte adaptaron para el estudio de las obras de arte modernas las metodologías, los léxicos y las categorías de análisis originalmente desarrollados para la investigación del arte de los maestros del pasado. Riewoldt fue uno de los historiadores de arte alemanes que tuvo que emigrar a los Estados Unidos cuando París fue ocupada por los nazis. En Nueva York se vinculó al Museo de Modern Art, MoMA, al Museum of Modern Art of New York. En este esfuerzo por comprender cómo la historia del arte moderno había enmarcado al arte de Cézanne, fue fundamental examinar la exposición cubismo y arte abstracto organizada por el MoMA en 1936, que sentó las bases para la comprensión formalista del arte como un ámbito autónomo concentrado en la especificidad de los medios artísticos, inmune a las influencias políticas y los movimientos sociales. Esta mirada, la que llamamos modernismo, fue confirmada por Clement Greenberg en su tratado de 1939, Avantgarde and Isch", donde prácticamente establece que el arte abstracto es bueno y elevado, el arte realista, es decir, el realismo socialista y el surrealismo culturalmente revolucionario, malos y vulgares. Este artículo, junto con el catálogo del MoMA y el diagrama que esquematizaba la muestra, fueron enormemente influyentes en la posguerra. Este fue el momento cuando los Estados Unidos, asociando el modernismo con la democracia, impusieron, o al menos intentaron imponer su visión del arte y de la historia del arte en el bloque occidental. En el 2008 comencé a dar clases en Texas Tech, en esta época encontré la invención del arte de Larry Scheiner que resolvió en parte los interrogantes que me había planteado en Buenos Aires y consolidó de mi visión de la modernidad como discurso ideológico. El autor sostiene que el arte con mayúscula, es una invención europea de apenas 200 años de antigüedad fue precedido por un sistema de arte más amplio y utilitario que duró más de 2000 años y es probable que le siga un tercer sistema de, la, de artes. Lo que algunos críticos temen o aplauden por la muerte del arte o de la literatura o de la música puede ser solo el fin de una determinada institución social construida en el transcurso del siglo XVIII. Este arte con mayúsculas corresponde al periodo de la expansión colonial y es una de las categorías occidentales de pretendida universalidad impuesta a las culturas subyugadas. Incluso hoy en día, en mi enseñanza, intento alertar a mis alumnos sobre la posibilidad de advenimiento de un tercer sistema en el que lo que entendemos como arte ya no será válido. Quizás sea eso lo que Manovich sugería en su texto. En el 2014, junto con Francisco, impartimos un curso transdisciplinario que examinaba las intersecciones entre la animación y el arte moderno y contemporáneo. Preparando el curso, tuve el momento de Ureca que Sobagarnius teoriza a través de Deleuze. La institucionalización de la historia del arte se había producido en el momento en que los hermanos Lumière presentaban oficialmente la cámara de cine. Ante tamaña revolución, los historiadores del arte, respondiendo a las corrientes más conservadores y reaccionarias de la sociedad, establecieron la disciplina como campo de estudio académico centrado en los medios estáticos, principalmente la pintura y la escultura. De esta manera, la historia del arte reforzaba una ontología y una epistemología centrada en los objetos y en la subjetividad excepcional de los artistas que el cine como arte parecía amenazar. El discurso de la modernidad no hizo más que reforzar esta manera de entender el arte aun cuando los hechos, la obra y los manifiestos de los artistas demostraban la importancia que las vanguardias le habían asignado al cine y a las imágenes en movimiento. Greenberg incluyó el cine entre los aspectos kitsch de la cultura moderna de masas. Nuestra labor docente se convirtió en una labor de investigación y empezamos a presentar nuestro trabajo en conferencias organizadas tanto por las asociaciones profesionales de la historia del arte como de la animación. Nuestra primera ponencia trataba sobre la inclusión de Disney en la exposición surrealista organizada por MoMA en 1937, la creación de la Filmoteca del Museo en 1935 y en cómo la institución en esta década defendía la animación como arte moderno. Hace dos años ampliamos nuestra investigación sobre la relación entre la animación y el surrealismo al considerar las revistas de cine publicadas en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando empezamos a examinar los inicios de los estudios de la animación como disciplina y su relación con la disciplina de los estudios de cine. La cultura cinéfila desarrollada en los cineclubes franceses de fines de los años 40 y 50 fomentó la institucionalización de los estudios de cine como disciplina académica al proporcionar los métodos, el léxico y el glosario de categorías para la evaluación y crítica del cine. Estos cinéfilos aplicaron su sensibilidad y sofisticada erudición al estudio y evaluación de las películas de Hollywood. Los enfrentamientos polémicos y el acalorado debate favorecieron la polarización de las opiniones, un proceso tipificado por la épica rivalidad entre dos revistas de cine fundadas a principios de los años 50, Callers du Cinema y Positivo. André Bazin, cofundador de Los Callers, lideró el esfuerzo de crear una ontología del cine, es decir, de postular una hipótesis filosóficamente exigente sobre la naturaleza y el origen del medio. Los Calles se identificaron con la noción de director como autor lo que permitió a sus redactores destacar las películas producidas por individuos creativos que según ellos habían logrado superar las limitaciones del sistema de estudios de Hollywood o habían conseguido conciliarlas con sus necesidades creativas. Esta estrategia, caracterizar al director como un artista dotado de una aura espiritual que Soba Gartes advirtió era central en la conciencia, conciencia artística occidental, ya había sido utilizada por los responsables de la Filmoteca del MoMA, para convencer a los administradores del museo del valor artístico del cine y de la animación. Mientras tanto, los surrealistas asociados con la revista Positif defendían otro tipo de cine americano. Rabiosamente antiburgueses y anticatólicos, los surrealistas admiraban el valor de choque de la cultura popular y rechazaban las interpretaciones altamente intelectualizadas y las lecturas formales que ignoraban el atractivo que las masas sentían por el cine. Los surrealistas veían a los dibujos animados estadounidenses Especialmente lo de la Warner Brothers, como manifestaciones de la subversión popular contra el sistema. Sus escritos influyeron a los fans y estudiosos norteamericanos de la década del 60 y favorecieron el reconocimiento de los dibujos animados como arte. En un proceso similar al de la institucionalización de la historia del arte, los estudios de cine comenzaron cuando los cinéfilos empezaron a luchar por legitimar su pasión y por transformar al cine en objeto de estudio académico. Hasta finales de los 60, el cine estaba prácticamente ausente de las universidades francesas. En 1959, los académicos estadounidenses, influidos por los debates publicados en Calle du Cinema y la teoría de Otero, establecieron sus propias asociaciones. En 1959, Society of Cinematologists, rebautizada en 1969 como The Society for Cinema Studies, y también empezaron a luchar por el reconocimiento del cine en el ámbito académico. La institucionalización del cine dependía de las alianzas multidisciplinarias entre académicos formados en las disciplinas tradicionales, historia, y ciencias sociales, inglés, lenguas modernas, alrededor del objeto, las películas y su institución social, el cine. Tanto los estudiantes de cinematografía como los cinéfilos fueron paulatinamente dejados de lado en pos de una mayor concentración en la historia y la teoría. La palabra le gana a la imagen. En los años, 70 fueron caracteriz los años 70 fueron, 60 fueron caracterizados por el movimiento por los derechos civiles, las protestas contra las guerras de Vietnam y el fortalecimiento de la segunda ola del feminismo. Los estudiantes más ambiciosos no estaban satisfechos con la teoría de del autor, identificado con el modernismo, y comenzaron a aplicar teorías estructuralistas y postestructuralistas para el análisis del aparato cinematográfico y la recepción de los espectadores. Sin embargo, el campo sufrió una progresiva fragmentación en áreas especializadas. El estudioso Dan Leandrio ha observado que la lógica de la universidad estadounidense suele estar en desacuerdo con la de las disciplinas. El sistema de titularidad y promoción, Alienta a los profesores a diferenciarse y los anima a trabajar en áreas particulares del campo y a proponer enfoques originales. Al mismo tiempo, fomenta una rápida producción de publicaciones y no apoya los esfuerzos intelectuales más laboriosos y lentos destinados a definir el núcleo ontológico de la disciplina o los que intentan reparar, fortificar o remodelar el centro del campo. Llegamos a la década de los 90. La hibridación y la convergencia de los medios acontecieron al mismo tiempo que la convergencia institucional y la creación de programas de estudios interdisciplinarios. En las humanidades esto se, eh, se vio desventificado por la institucionalización de los estudios visuales, que fue un intento de integrar los estudios de todas las artes visuales, incluyendo al cine, lo cual implicaba la desintegración de las fronteras entre los, estudios, entre los objetos de estudio. La aparición de los estudios visuales como cambio académico sacudió los cimientos de la historia del arte, pero esta disciplina, bien establecida y prestigiosa, sobrevivió realizando las adaptaciones necesarias. Los avances tecnológicos que facilitaron la convergencia de los diferentes medios hicieron añicos los fundamentos ontológicos y, por tanto, la base institucional de los estudios de cine como campo independiente, como demostró el análisis de Manovich en el 2001. El objeto definitorio del campo comenzó a desintegrarse en otros medios o a integrarse en ellos. La Sociedad de Estudios de Cine cambió su nombre por la Sociedad de Estudios de Cine y Medios, S&S, en el 2006. Los especialistas comenzaron a, utilizar, a analizar las causas de la debacle y a publicar defensa de la disciplina. Las consecuencias de este sincronazo aún están por verse, aunque hay buenas razones para creer que los estudios de cine van a sobrevivir a la desaparición del medio en torno al cual se concentraba su teorización. Sin embargo, la lección es clara. Según el especialista de cine de D.H. Roderick, los estudios de cine descubrieron a su cuenta y riesgo la importancia de la teoría y de la historia del cine. Los estudios de la animación, como campo de estudio, comenzaron con los animatófilos, la versión de la animación de los conocedores del arte del siglo XIX y los cinéfilos, que recopilaron material e información sobre los creadores de los dibujos animados y publicaron sus hallazgos, y aún publican, en revistas especializadas. En general, aquellos que se dedicaron a escribir sobre la animación experimental eran animadores o críticos de cine. En Francia, André Martin, uno de los colaboradores de Callier, bajo la dirección de Bazin, estableció el uso de la palabra animación como identificador de la técnica y del campo de estudio en los años 50. Martín también creó una jornada de animación en el contexto de la jornada del cine francés. A fines de la década la jornada de la animación, encontró su sede definitiva en Annecy y ahí tenemos el festival. ASIFA, Asociación Internacional de Femmes de, de, Femme de Animación, se fundó en 1960 en esa ciudad con el apoyo de la UNED. El resto de la historia quizás la conocen mejor que yo. Durante la, durante la década de 1960, cuando el estudio de cine se institucionalizó como disciplina académica, la animación hollywoodense identificada con Disney y la industria del entretenimiento fue en el mejor de los casos ignorada, ya que los dibujos animados carecían de capital cultural. En los Estados Unidos, las instituciones de enseñanza superior empezaron a introducir lentamente la animación en sus planes de estudios generales de cine en la década del 70. Al mismo tiempo, los textos de introducción a los estudios de cine y las revistas académicas empezaron a prestar atención al medio. Emulando a las instituciones eh, a, a, de otras formas artísticas, los estudios de animación crearon sus propias organizaciones profesionales. La Sociedad de Estudios de la Animación, SAS, se creó en 1986, es decir, casi 30 años después de la del cine. Y uh, desde 1989 celebra eh, conferencias anuales. Eh, muchos miembros de la SAS prefieren presentar sus ponencias en la conferencia americana SMCS, que ahora tiene sesiones completas sobre animación. La primera revista, revista estadounidense, Animation Journals, la primera eh, revista académica, comenzó a publicarse en 1992, entonces la institucionalización de los estudios de animación cobró fuerza en la época de la convergencia de los medios y se aceleró en el siglo XXI, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué tipo de disciplina podemos establecer en una época en la que las disciplinas están en crisis? En el 2016, Paul Wells, quien ha defendido los estudios de la animación desde los años 90, publicó un manifiesto de la animación, dice entre otras cosas, la animación Ocupa un espacio transversal e interdisciplinario entre el diseño gráfico, la ilustración, las bellas artes y las prácticas visuales en contextos de producción y exposición. La animación es un medio versátil y multiplataforma que se ve en los largometrajes y comedias de televisión, dibujos animados y cortos de vanguardia, sitios web, anuncios y teléfonos móviles. Esto irónicamente acentúa su presencia al tiempo que diluye su perfil. La animación ha sido mal interpretada como una forma marginal y principalmente como entretenimiento infantil, cuando en realidad es una forma de arte radical y progresista que tiene múltiples aplicaciones prácticas. La animación es la única forma de arte que sigue siendo constante e insistentemente experimental, al tiempo que su popularidad y aceptación se siguen incrementando. La animación debería abordarse y estudiarse mediante métodos de debidamente integrados de teoría y práctica que incluyan metodologías históricas y críticas y, críticas y prácticas. La animación debería ser más reconocida por sus logros, su impacto y su continua importancia en el mundo contemporáneo. Los dos primeros puntos se refieren a la ontología. ¿Qué es la animación? Según Wells, la animación está en un espacio entre disciplinas bien establecidas. ¿Cómo podemos estudiar algo que está más allá de y entre los límites disciplinarios. El segundo punto la define como un medio cuya aplicación está tan extendida en diferentes campos que corre el riesgo de pasar inapertida. Luego, Wells valida el medio por ser artístico, es decir, lo asimila al arte de vanguardia como experimental. En el punto siguiente, la animación es una forma de arte. En los dos últimos puntos, Wells establece las aspiraciones. Es decir, lo que aún le falta al campo de estudios y parece obstaculizar su reconocimiento. Coherencia en los métodos de estudio y en las teorías que consideran la historia, la teoría y la práctica de la animación. Nótese que todavía estamos los fans, los teóricos y los practicantes juntos en el mismo campo. El manifiesto que Wells eh, eh, considera, eh, en, en, eh, el manifiesto que Wells eh, eh, presenta, considera que la institucionalización de la disciplina es un trabajo en curso. Creo que sería útil pensar en ella como un campo de conocimiento postdisciplinario. La historia del arte fue institucionalizada como una disciplina modernista que confiaba en que la metodología correcta produciría interpretaciones veraces. Los estudios del cine pueden caracterizarse como postmodernistas y caracterizado por la interdisciplinariedad. Pensar en la animación como un campo postdisciplinario creo nos permitiría contrarrestar las fuerzas hegemónicas que, que tienden a homogeneizar toda área de estudios y nos ayudaría a aprovechar estratégicamente las posibilidades que nos abre esta etapa del proceso. Los estudios de comunicación y turismo están a la vanguardia de la reflexión sobre la postdisciplinariedad. Lo que es interesante para nosotros es que la tercera conferencia internacional sobre enfoques postdisciplinarios celebrada en Nueva Zelanda en el 2018 examinó la postdisciplinariedad como una aproximación al conocimiento desobediente, heurística y creativa que respeta e incorpora las aproximaciones al saber manifestadas en la literatura oral, el arte y las artes de performance de las culturas indígenas. ¿Es la postdisciplinaridad, la postdisciplinaridad la última moda? Tal vez. Personalmente, yo considero la postdisciplinaridad como un concepto creativo de Luciano, un modelo mental teórico para entender la realidad que tiene el potencial de ofrecer nuevas perspectivas para la comprensión de la historia y la práctica de la animación. La postdisciplinariedad cuestiona las normas y procesos convencionales de producción, difusión y comunicación del conocimiento, y es una invitación a un debate sobre los conceptos y géneros que han recibido una posición privilegiada en las actividades académicas. Las posdisciplinas se transforman y amplían a través del trabajo de quienes contribuyen a ellas. No se pueden definir y no hay una cartilla a seguir. Las posdisciplinas conciben su objeto de estudio como zonas de intercambio intelectual, en las que los académicos formados en diversas disciplinas tratan de coordinar y sintetizar enfoques analíticos, desarrollando conceptos, lenguajes y teorías comunes en torno a problemas y cuestiones específicas. Dicho en términos académicos, se trata de una invitación al sondeo ontológico, epistemológico y metodológico, el experimentalismo de Paul Wells. La apertura a diferentes puntos de vista disciplinarios no es algo que el individuo pueda hacer solo, los colectivos están a la orden del día. La posdisciplinariedad se beneficia del saber que proporcionan diferentes grupos especializados en el problema a examinar. La unificación va en contra de las direcciones intelectuales que presiden esta aproximación a la erudición. La proximidad e incluso la dependencia de las innovaciones tecnológicas y el rostro siempre cambiante de los medios de comunicación son inherentes al campo. La posdisciplinariedad no está totalmente desprovista de discurso paradigmático, ya que examina cuestiones ontológicas, epistemológicas y relacionadas con las metodologías de investigación y las transforma en parte del objeto de estudio. La, la epistemología de los posdisciplinarios se sabe parcial, localizada y posicionada. Los posdisciplinarios sostienen una, una visión post existencial de los paradigmas que guían la investigación y, de, eh, y, y la práctica, y esto relaciona la posdisciplinaridad con el poshumanismo. No sabemos quién ha creado las normas y leyes que están profundamente arraigadas en nuestro ser y moldean nuestra visión del mundo. Lo que la posdisciplinaridad tiene que decir sobre el conocimiento entonces es que nos encontramos con nosotros mismos a través de la investigación y como creadores del conocimiento. La idea del conocimiento desobediente resuena con la experiencia de los profesionales provenientes de economías periféricas, ya que incluye la reutilización de los materiales, las tecnologías y las eh, eh, teorías que, que proponen las culturas hegemónicas. Se trata de incorporar o al menos respetar el conocimiento del practicante y del aficionado por su potencial para traspasar las fronteras tradicionales de las disciplinas y aportar perspectivas novedosas. Según Emmett Snake Beans and Andrew Gibbons, el conocimiento desobediente implica una relación diferente entre la teoría y la práctica que respeta las, respeta las ontologías no occidentales y sus correspondientes puntos de vista epistemológicos. Matt Rachel domine, eh, denomina critical making, hacer crítico, un modo de compromiso productivo que tiende un puente entre la exploración creativa física y la conceptual. Otros emplean un término comúnmente utilizado por la artesanía o la manipulación de objetos, el conocimiento bricolage. Ah, lo que se hace con los objetos también puede hacerse con los conceptos y las ideas, esto es, se puede abrir la caja negra de una disciplina concreta con el fin de utilizar en otros contextos los mecanismos intelectuales que la conforman. La animación, como indica el manifiesto de Well. Tiene, va, eh, tiene varias de las características de las dos disciplinas. Además, tiene áreas de especialización claramente delimitados, algunos de los cuales están tendiendo a desprenderse del núcleo central. Dibujos animados, animación experimental, animación con ordenador, anime, animación documental, etc. El campo sigue eh, reuniendo a los historiadores, teóricos, aficionados o fans, los animatófilos, amateurs, eruditos de otras disciplinas de conocimiento que estudian la animación y profesionales, tanto los que trabajan para la industria como los animadores experimentales. Ahora, hay problemas. El conocimiento indisciplinado y la hospitalidad hacia múltiples disciplinas suena bien, ya que evocan la apertura intelectual, la curiosidad, la consideración igualitaria de diversos enfoques de conocimiento, la creatividad y la adaptabilidad. Esta apertura proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a los avances de la informática, social, digital y de la tecnología en general. Las características inherentes a las dos disciplinas las hacen especialmente sensibles a estas influencias que arrastran la erudición en múltiples direcciones y las alejan de un centro teórico o analítico común. La historiografía de los estudios del cine ha demostrado que esto es un peligro. Las disciplinas establecidas tienen capacidad de recuperación y tienden a fagocitar a las más débiles o menos establecidas. La libertad y la creatividad no siempre encaja dentro de los límites institucionales y administrativos que siguen siendo la clave de la vida académica. Las tendencias naturales y las necesidades prácticas tratan de forzar a los campos de estudio para que se conviertan en disciplinas o se comporten como tales. Los incentivos académicos estimulan la fragmentación del campo en lugar de la teorización transversal, premiando la hiperespecialización. Necesitamos las ventajas que, puedo que ofrece pertenecer a una disciplina bien establecida para seguir siendo relevantes. No vamos a cambiar el funcionamiento del mundo académico y no podemos formar a nuestros estudiantes en base a nuestras teorías y sueños. Como hemos visto, tarde o temprano tendremos que justificar y explicar el valor de nuestro campo de estudio, sobre todo porque las próximas tecnologías ya están en proceso de gestación y áreas de estudio periféricas seguramente van a aspirar a convertirse en el próximo nuevo campo disciplinario y pueden llegar a reclamar parte de nuestros objetos de estudio, como hicieron los estudios de animación con el cine. Algunas tendencias disgregadoras son inherentes a la animación. La noción de arte, con mayúscula, defendida por la historia del arte, ha sido adoptada por los animadores experimentales, es claro, en el manifiesto de Wells, y estos reclaman el título de artistas, lo cual está produciendo un desequilibrio en las conferencias y publicaciones sobre animación. Hay una tendencia a menospreciar los dibujos animados, también hay una tendencia a dar prioridad al estudio de la animación de ordenador, los efectos especiales y la realidad virtual. La mayoría de los programas forman profesionales para trabajar en la industria y parece que no hay tiempo para enseñarles la historia de la animación o para formarlos en los métodos y las herramientas teóricas que necesitarían para reflexionar sobre el campo. Los animatófilos no comparten mucho con la animación espiritual, eh, experimental y parecen rechazar los enfoques teóricos propuestos por los académicos. Los estudiosos de la postdisciplinaridad nos recuerdan que la búsqueda de puentes teóricos y analíticos no debe verse como erudición. La producción de metateorías e incluso de teorías y argumentos de alcance medio que pueden reunir líneas de estudio dispersas permite encontrar áreas o ideas en las que todos concuerdan. Postular propuestas teóricas abarcadoras ayuda a producir argumentos generalizables, facilitan debates transversales y favorece la formación de una comunidad global de académicos. También facilitan abordar cuestiones prácticas al proporcionar fundamentos teóricos que sustentan las carreras de los profesionales que trabajan en el área. Las metateorías, aunque se postulen como provisionales, permiten pensar en genealogías, no en cánones, y ayudar, ayudan a establecer la posición del campo en el concierto de las disciplinas más prestigiosas. Las genealogías, como postuló Foucault, no implican un punto único de origen y nunca son definitivas. Los investigadores norteamericanos en general dan como antecedente de animación los judíos ópticos del siglo XIX, aunque con el trauma tropo llegamos a la prehistoria. La erudición francesa ha extendido el árbol genealógico de la animación al incorporar los órganos de color, es decir, llega hasta el siglo XVIII y también los fuegos artificiales con los que nos vamos hasta la China eh, de la antigüedad. De este modo, la animación es mucho más que un fenómeno moderno ligado a la invención de la cámara cinematográfica en 1895. Con esta genealogía, la teoría de la animación contradice y cuestiona la división de las artes en artes del tiempo y del espacio que sostienen los fundamentos de la historia del arte como historia de las bellas artes. Estamos llegando al tercer sistema de las artes de Scheiner, ¿verdad? La tendencia a unificar los estudios de la animación, en mi opinión, hoy está liderada por los eruditos británicos. Ellos son los que más han reflexionado sobre la teoría de la animación, organizan gran cantidad de conferencias, publican libros a través de las influyentes casas editoriales inglesas y editan las revistas académicas más influyentes. Yo lo veo como un fenómeno natural, dada la excelencia del trabajo realizado. Al mismo tiempo, la erudición británica está definiendo las listas de temas, géneros y el vocabulario y las taxonomías del campo. Nuestro campo de estudio necesita de otros enfoques, otras formas de entender y practicar la animación, y estoy segura de que el diálogo sería bien recibido y enriquecería la tarea que se está realizando en Inglaterra. Esta es una oportunidad para que los académicos y profesionales de la animación latinoamericana intervengan. ¿Sería factible encontrar temas que atraviesen? que atraviesen las diferentes áreas de especialización, sería posible desarrollar una teoría de la animación desde el sur. Podemos, por ejemplo, juntarnos para escribir sobre la influencia de Disney en nuestros diferentes países. Tener un enfoque poshumanista del conocimiento, cuando la estructura que utilizamos para difundirlos ha sido diseñada para servir otras disciplinas, es problemático. Los estudiosos del cine alemán han innovado en la forma de organizar conferencias y talleres. ¿Podemos desarrollar formas inventivas para la presentación y distribución de conocimientos que encajen con las características del campo en Latinoamérica? Que COVID nos puede ayudar, y este foro parece ser un buen paso en esa dirección. Para terminar, una teoría posdisciplinaria y poshumanista implica una práctica y un hacer crítico. Formo parte de un colectivo, Animation Duo, que comenzó como una práctica transdisciplinaria. Escribimos sobre la historia y la teoría de la animación, pero nuestra investigación también tiene un aspecto práctico. No leímos un libro sobre la posdisciplinariedad y después creamos proyectos que aplican la teoría. Creamos proyectos y trabajamos en ella, y ahora la teoría de la posdisciplinariedad se nos ofrece como una forma de explicar lo que hacemos y como una herramienta heurística para planear nuestras actividades a futuro. Junto, creamos una sección de animación en una prestigiosa conferencia anual, Zoapaca, Southwest Popular American Culture Association, que se reúne en Nuevo México, un, un estado limítrofe, es global, local y global. Creamos el Animation Gang como un foro que integra a todos los que presentan con nosotros. Aquí se reúnen para intercambiar conocimientos tanto profesionales y estudiosos de la animación, como animatófilos y amateurs. Los alumnos están muy bien recibidos, sobre todo los de grado. Creamos los talleres de animación, de hacer animación, Animation Making Workshops, que cuentan con el apoyo de una subvención federal. Se trata de un esfuerzo interdisciplinario que explora el uso de la animación como herramienta terapéutica y educativa. Combinamos la investigación con el compromiso social, ya que el objetivo es probar metodologías y recopilar datos para la producción de un método para ayudar a los sectores desfavorecidos de la comunidad que pueda ser replicado por otros equipos. Esta actividad, que aúna investigación y práctica, es interdisciplinaria porque nos asociamos con especialistas que trabajan con los grupos a los que dirigimos los talleres. Finalmente, también hemos creado un certificado de grado en Estudios de Animación, que es único en el sentido de que incluye tanto clases de arte, teatro y música en relación con la animación. Esta charla es una invitación a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a fin de que podamos explorar formas de colaborar y unir fuerzas. Para, final, para finalizar, Creo que Deleuze pensaría que la animación es el arte que corresponde al siglo XXI. Tal vez la animación sea el catalítico que producirá el nuevo sistema de las artes que Scheiner predijo, uno centrado en las imágenes móviles o el movimiento de las imágenes. Gracias. ¿Salimos? Ok, okay bueno. Eso fue. Muchísimas gracias, Jorgelina, nos encantó, nos encantó lo que estabas planteando en distintas redes, eh, enviaban mensajes de, de tu exposición, así que ahora vamos a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Encantada. Eh, bueno, empiezo yo quizás, eh, porque estoy en el lugar privilegiado del Zoom. Aprovecha, aprovecha. Eh, bueno, hay toda una, una, una fuerte reflexión y un planteo muy claro de esta historia de las artes y cómo de alguna manera los estudios, las investigaciones sobre animación han estado articulando, distanciando, eh, eh, Digo, en estos años creo que muchos de nosotros vamos a estar repasando esas décadas, esos comentarios que tú has hecho, que creo que son muy pertinentes. Y acuerdo eh, en particular con esta explosión siglo XXI, el lugar de la, de la investigación, eh, en, con la animación que es en realidad una investigación, ejercicio de práctica, experimentación, creo que dentro de los estudios más ligados a, a, a obras audiovisuales, eh, hay un enorme caudal y hay mucha posibilidad de desarrollos ontológicos, epistemológicos y metodológicos eh, que están ahí en el campo de la animación por su carácter, creo yo, también un poco de objeto desobediente o indisciplinado. Con, la, con el cual lo estamos construyendo, no. Así un poco me gustaría que sigamos pensando en esta invitación que nos haces al intercambio sobre otras cuestiones o problemáticas que se podrían estar sumando a esta realidad hoy. Quizás en algunas cosas las vemos, algunas tendencias, pero otras que se están gestando, no. Y, y, y en relación a eso yo observaba eh, en muchos de los espacios universitarios de posgrado en Argentina, eh, muchas tesis doctorales están tomando este cruce de estudios de animación en los cuales ponen en el juego, metodológicamente y conceptualmente, categorías muy ligadas a la práctica. De hecho, eh, estudiantes de posgrado que son eh, o han sido eh, animadores o animadoras pero al mismo tiempo con preguntas que están profundamente situadas en las, co las complejas situaciones que hoy estamos atravesando en nuestra región, por lo menos en Latinoamérica. Si uno observa el festival y su catálogo, vamos a encontrarnos con una eh, serie de problemáticas muy ligadas a cuestiones de política de género, a cuestiones que están vinculadas a, a situaciones muy concretas, de estas realidades, con un en, increíble juego de técnicas. ¿sí? Eh, a, esta idea de la búsqueda desde distintas eh, estrategias y dispositivos eh, de las técnicas de animación, lo cual hace que también se vuelva cada vez más complejo y desobediente e interpelador el objeto para poder seguir construyendo. Eh, es, es, es, ese conocimiento sobre la animación. Y creo que también hay un profundo, eh, profundo silencio en esta eh, necesaria vinculación entre estudios que se están desarrollando, Europa, Estados Unidos, con las otras cuestiones que estamos indagando, eh, especialmente eh, en Latinoamérica, digo lo que yo puedo observar. Creo que hay... Eh, que esta invitación que nos haces es sumamente importante, porque creo que amplificaría un montón la cuestión de la agenda de las investigaciones sobre el campo de la animación. Okay. Es un comentario querés que... Que, ¿Alguna pregunta? Tomes, ¿Cómo vos ves esto? No? Si vos, como, un poco lo habíamos conversado en algún momento antes. ¿Cómo vos ves estas posibilidades de hacer factibles estos diálogos no? entre, entre eh, distintos campos de los estudios y la investigación de animación? Bueno, mi experiencia es muy práctica. Primero eh, te diría que, por ejemplo, en la historia del arte, eh, cuando yo hablo con las medievalistas, tenemos algunos puntos en contacto. No peleamos, yo, yo soy modernista, ellas son medievalistas, pero podemos conversar. En el campo de la animación, a veces me pasa que cuando yo primero entré en SAS desde Estados Unidos, me encontré con estos, un vocabulario que era muy particular. Pero la mitad de los animadores que van con nosotros a Suapaca, que están trabajando en la animación, no van a SAS. Entonces no saben ese vocabulario. El peligro de toda esa riqueza y de toda esa expansión es que va a llegar un momento en que no, no nos vamos a, poder, no vamos a poder hablar. Yo te hablo, tenemos una especialista en Texas Tech, ella está en música y es una especialista, en, en, en, en, en, trabaja en anime, y trabaja en la música, en el anime. Anime se está desglosando, ella no sabe de lo que nosotros hablamos. Y el anime tiene un engancho con la sociedad que es diferente, porque es a través de los medios, no es como nosotros que estamos trabajando con los chicos autistas, ¿viste? Entonces, tiene yo la dispersión, que gente que está en historia, hay un libro fabuloso de una especialista amiga, acá en la Universidad de Texas, que es La animación y la guerra. Pero ella es profesora de historia no sabe lo que nosotros hablamos. Entonces, la dispersión es fabulosa, porque con ella me engancho con la historia del arte, y nos metimos con la lista de guerra, y de Vietnam, y todo. No, bárbaro, con ella, con nosotros, me, me meto porque, bueno, tuviste horas estudiando sobre animación, pero si nos dispersamos demasiado, no vamos a poder dialogar. Entonces, esto es lo que la posdisciplinariedad, y, y yo estaba encargado de decir, bueno, sí, la, la, la creatividad, genial que yo me pasé horas haciendo animaciones con un chico de, de la escuela preparatoria está genial. Pero, ¿cómo hablo con, con Wells? ¿Y cómo presentamos una ponencia en, el, en lo de cine? Por eso te digo, la mitad de los de SAS están pre, presentando también en, en, en, en la asociación de cine. Entonces, para dialogar tenés que tener puntos de contacto. Tenés que tener un, una base, por más que sea flexible, esta, esta base tiene que ser, tiene que, que ser un acuerdo. Un acuerdo que todos establecemos, si no, uh, vamos a tener el, el problema del cine. La, va a haber una, una estoy, estoy fascinada, estoy acá eh, eh, imaginando, va a haber una eh, eh, asociación de estudios de, eh, de, de la virtualidad o de la, de la virtualidad real, y, y ellos van a, van a usar a la animación como antecedente. Entonces, es un equilibrio y tenemos que aprender de lo que pasó. Eh, eh, eh, sí, el diálogo es bueno, pero el diálogo necesita algunas bases comunes. Un idioma, el inglés, el castellano o el francés, pero necesitamos un idioma para aprovechar todo lo que están haciendo en la práctica, para aprovechar todo lo que están haciendo en las otras áreas, para aprovechar lo que están haciendo en los otros países, utilizarlo, poder conversar y además tener una manifestación práctica que vaya desde lo social hasta los problemas académicos particulares de cada país o de cada región, que por supuesto están eh, movidos por la realidad social y política que, que sigue dominándonos. Bueno, en ese sentido, en el chat eh, hay dos preguntas que me parece que están relacionadas entre sí. Una de Alejandro González dice cuál es la percepción que existe sobre América Latina en los círculos de estudio de la animación eh, de, bueno, eh, de los cuales vos has estado mencionando. Y Mónica Kishheimer pregunta qué espacios cree que hay para la animación producida desde América Latina en eh, que tenga una suerte de visibilidad en otros espacios. Bueno, esto va a ir en YouTube, va a ser publicado, yo no quiero ofender a nadie. Ok, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica, bueno, los departamentos de estudios eh, de, de, de, de lengua española eh, en los Estados Unidos hay siempre un, un, un, un, un, un tironeo, primero entre los diferentes países, miembros de los diferentes países los latinoamericanos y con España. Pero nosotros vemos que la animación, tenemos con A de animación de María de Rosa María es fabulosa, es una publicación en, en español, nosotros ya eh, publicamos ahí con Francisco, después está Anima Mayo, que es lo que se está creando en las Canarias, y ahí hay, que creo que hay un emprendimiento español que ni siquiera dejan participar a los, a los, a los especialistas americanos, siempre me pareció, uno. <ríe> me pareció muy interesante. Entonces hay unos emprendimientos donde podemos entrar con nuestra lengua y participamos, ahora es España. Entonces, dependerá también de la relación que pa cada la país Latinoamérica, latinoamericano tenga con España. Eh, entonces, eh, yo veo aparecer los casos de estudio. Ahora, este es el problema de los casos de estudio. El centro va a escuchar y va a entender el caso de estudio, si el caso de estudio particular menciona alguno de los parámetros que el centro entiende. No que trate de imponer, sino que entiende. <ríe> es decir, que tengamos una mirada eh, eh, común acerca de la historia de la animación. Entonces, es un problema geográfico y es un problema de paradigmas. ¿Entendés? Entonces, para entrar en tu animación. Y por eso yo incluí la parte final de cómo nos adaptamos en, en, en, nuestras, en nuestras presentaciones. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, me sorprendió cómo las conferencias nos obligan a hablar 20 minutos, eh, cómo tenés que presentar el paper. Hay muchas cosas que no podés decir, porque no tenés tiempo de explicar. Si yo doy un paper basado en un artista que nadie conoce, con un filósofo que nadie conoce, no lo puedo dar, porque no, tengo, no puedo hacer esas, esas, esas simplificaciones que permitan a, todo, a todos entender a dónde, a dónde voy y a dónde voy a poner lo original. Entonces, este es el producto, el problema para mí, que tenemos con las eh, ponencias o con los temas latinoamericanos. Que a veces son prácticos, eh, eh, hablan de eh, realidades eh, eh, particulares, muy valiosas, pero que creo que todavía nos falta el enganche de poder decirlo con el vocabulario, decir lo mismo con un vocabulario que todos, eh, que todos compartamos. Entonces creo que eh, las publicaciones que he visto, eh, lamentablemente creo que el estigma de los 90, sobre todo, eh, aún somos aceptados como otros y aún se nos pide que hablemos de nuestra realidad sudamericana y no sé si se nos permite tanto hablar de los problemas universales. Y a mí me gustaría ver más una animación latinoamericana que... Puede hablar de lo universal o de lo particular. Me gustaría ver un, un animador argentino escribiendo como, como Alfredo Yar, que es un artista latinoamericano, chileno, que, que habla sobre los problemas de África. Ahí me gustaría ver un, un, un, un, un artículo de un animador o estudioso argentino en una publicación británica hablando sobre, no sé, Kentridge, o el anime o la animación china. Entonces, eh, eh, mi postura y mi lucha ha sido siempre así. Que no nos reduzcan a hablar sobre lo local, que nos dejen hablar de lo universal también. No sé si contesté más o menos a cómo lo veo. Sí, clarísimo. Creo que es una trampa, entonces. Digo, la trampa está en que eh, se nos exige o se espera como, como horizonte, una producción que eh, teorice, que, que analice, que aborde lo local, pero que nadie conoce. digo El problema de eh, hablar sobre... También eso es un problema. Digo, no. eh, eh, el, el, el horizonte de expectativas, para que hablemos de algo que sea local, también, asumiendo es, esa posición, también choca con el hecho de que estamos hablando de una animación que no se conoce. Entonces, y, y te lo voy a decir plena, te lo voy a decir claramente, si presentás Dos papers, uno que presenta el problema de los desaparecidos y el problema social y crítico y amenazas al, al centro hegemónico de ser terriblemente... Colorado. Ese es aprobado. Si, aprobas, si presentas uno que dice que los argentinos tienen una filosofía o que los chilenos están al nivel filosófico universal con la animación abstracta, ese posiblemente no te lo publiquen porque vos tenés que tener el problema social latinoamericano, vos no, tenés, no podés tener un animador que esté al mismo nivel que Kentrich o que esté al mismo nivel que Whitney, los hermanos Whitney, o que tenés, entonces, entonces a mí es, ese es el tema, ese es el nivel, eh, el nivel donde a mí me preocupan los parámetros y, y, y, y, y los mensajes hegemónicos. Pero entonces también vos tenés que lucharte por no colaborar con el sistema y tenés que luchar por le, lograr ese sistema, ese ese nivel de diálogo con las teorías que, ellos, que, que, que el centro tiene, y poder estar de uno a uno. Es decir, bueno, vos te ofreces Whitney, mira, yo te ofrezco este. Y acá estamos, en los 60, produciendo lo mismo. Entonces, eh, es algo que, que a mí me marcó mucho en mi parte cuando, con, de la historia del arte, eh, de, de, de lograr tener una voz que se considera más o menos pareja. Bueno, creo que un poco también los orígenes y, y la consolidación de este espacio del FAIA tiene que ver con eso, ¿no? Por lo menos en términos de los diálogos con investigadores, animadores latinoamericanos, porque también pasaba en relación a, a nuestros países el desconocimiento, ¿sí?, de las producciones colombianas en términos también teóricos, digo, de, de, de, de interpelaciones sobre ciertas categorías y formas de construir el objeto que aparecían de una manera totalmente diferente a otras tradiciones que fueron las que se desplegaron quizás en Argentina a nivel del de campo de los estudios. Pero es una luz, eh, es una puja y una lucha simbólica también por la institucionalización de un espacio que tenga la suficiente flexibilidad para poder seguir haciéndose preguntas y seguir reinventándose frente a, a esta movilidad del contexto. Entonces, eh, me parece sumamente interesante el planteo con el que eh, ¿Esa es la idea de la posdisciplina o, o, o, o, o cómo laburar en ese campo? Mira, te lo, te lo digo, la posdisciplina, por ejemplo, dice que, que las disciplinas na tienen como parte, de eh, la parte epistemológica, están relacionadas con la tecnología y acá estamos hablando eh, por Zoom y hay un subtitulado automático. Eso no lo tenían los, los del cine, ni lo, ni lo tenían los historiadores del arte latinoamericano en los años 60, ahora lo tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para tomar, tener, tomar ventaja de eso y situarnos, pero hay que pensar primero las armas que tenemos con nuestra mirada, estamos pensando en el, en el problema de la difusión de conocimiento al mismo tiempo que estamos creando el conocimiento, entonces como tenemos enfrente en, en, en de nosotros el problema disciplinario, podemos no solamente crear nuevos conocimientos, sino inventar formas para... Para, para imponerlos en este, en este panorama que todavía está tan móvil. Eso es lo que me atrae de la posdisciplinariedad. De que en vez que pienses como los sistemas de comunicación y todo eso, como, como formas que, que te obligan a hacer algo, seas creativo y digas, bueno, además puedo, tener, puedo tomar la ventaja de la... De la, de la de la traducción simultánea y de los subtítulos y de YouTube y, y, y, y, de, y de Zoom y a partir de ahora mi presencia la puedo magnificar y la puedo imponer de una forma diferente. Entonces eso, eso me atrae de esta forma de, de, de concebir eh, la, la, la disciplina o el campo de estudios. No, y además que es sumamente, mientras vos ibas... Eh presentando tu exposición, la capacidad del movimiento del pensamiento, ¿sí? En relación a la animación, de poder ubicar desde distintos lugares a la hora de poder concebir el problema, pensar el objeto y estar discutiendo y redefiniendo también metodologías y epistemología. Creo que es un reto, un desafío, pues la idea de invitación a pensar. Creo que es sumamente interesante para abrir estos caminos del diálogo, ¿no? Y, y de, que son muy nutricios, digo, que tienen que ver con esto que por ahí vos también señalabas, como eh, hay campos en los cuales esa producción del conocimiento y ese espacio de encuentro están ligadas a otros, como en este caso nosotros, el falla con el festival, ¿no? Digo, eh, juntos pero diferentes, pero dialogando. Entonces creo que eso es un, una de las invitaciones y los desafíos más importantes que tenemos para dentro de Latinoamérica, pero también en relación, como bien planteas, hacia otros espacios del de conocimiento y de la producción académica, que nos llegan a nosotros tal vez en menor medida, pero que nos están definiendo también horizontes, o sea, Muchos de los que investigamos eh, la lectura de Paul Wells, por mencionarte alguien que has, has nombrado recién, resulta ineludible, digo, porque es como parte de este circuito de, de ciertas reflexiones que, que, que tenemos que manejar para poder seguir conversando, ¿no? Entonces creo que eso está, está bueno, pero no es un mapa de autores, autoras, de enfoques y conceptos tan claro el que nosotros podemos estar manejando. Creo, por eso me parece que hay como un silencio del otro lado, ¿no? Hay una interrogación que hay allá atrás, en esa otra frontera geográfica, simbólica y cultural ¿no? de la investigación. Sí, eh, yo, yo pienso que tenemos, eh, tenemos una, una, una oportunidad. Por ejemplo, estudiando, hay muchas cosas que no pude eh, incluir en la, en, en la charla, pero... La historia del arte, primero, estaba asociada con los artistas. Y en, todo, en casi todos los eh, programas norteamericanos, la Escuela de Arte de Texas Tech es una, eh, es una excepción, se separaron. Historia y práctica. El cine se separó. <ríe> teoría y práctica. Nosotros estamos juntos, por supuesto. A veces y te vas con toda tu teoría de Deleuze, y tenés un case study, y vos decís, bueno, ¿cómo, ¿cómo junto las dos cosas? ¿Viste? Eh, pero bueno, hay que tener conciencia que vamos a hacer un esfuerzo por mantener la práctica y la teoría juntos. Pero va a tener que ser un esfuerzo. <risa> okay. eh, hay, hay como un desfasaje en las historias de los diferentes, de, de los diferentes medios que me llama muchísimo la atención. En los 90 hubo una exposición, la gran exposición en el Museo de Arte Moderno, para, eh, para coincidir con el, los estudios, de la, de, con el, la conmemoración de los 500 años de la, de, la, de la conquista de América. Y a partir de ahí hubo la multidisciplinaria. Todo el mundo, Ay, ¿qué es Latinoamérica? ¿Dónde está el problema de Latinoamérica? Pero nunca salimos de ser otro. Eh, los, eh, nunca los curadores americanos se aseguraron de, de, de, de, de, de, de, de establecer el cuestionario, los parámetros, qué es de valor en el arte latinoamericano, y después de los 90 prácticamente desaparecemos. Latinoamérica, en lo que yo sé de los estudios de cine son libros especializados, particulares, donde tenés eh, cine de India, de Latinoamérica, de Chile, de Papúa, y <ríe> eh, eh, cosas así, sigue siendo lo otro. Bueno, podemos nosotros aprovechar y mantener eh, eh, eh, la animación en el, en el lugar céntrico. Yo creo que lo que nos hace falta también es, que no es fácil, leer y hacer teoría no es fácil. Por ahí, como decía, empezar a pensar en los problemas de la animación, por estoy ofreciendo lo postdisciplinario, eh, la idea de, estamos, o el centro parece estar abierto a aceptar no solo los, los, los, los casos de estudio, no solo la animación particular, sino además una mirada acerca de qué es la animación, que sea... Eh, que no sea la central entonces yo creo que de lo que se, de, lo, de lo de lo que de lo que se trata es de conseguir eh, no solo a ver te lo voy a poner en temas mercantiles no el el, el, el capitalismo es siempre el centro produce las industrias y nosotros viste los los, eh, los materiales bueno es lo mismo la teoría se hace acá y nosotros producimos las animaciones y los casos particulares bueno <risa> hay que crear la industria. Hay que crear también, se me ocurre, fortalecer una manera de pensar que sea propia a los casos de estudio, en vez de estar siempre luchando por los casos de estudio, porque todos vamos a leer Wells si y todos leemos Brigitte y todos, eh, eh, eh, eh, además, ¿viste? nos hacen un favor inmenso al crear todas esas discusiones que nos permite pensar nuestros casos. Pero también estaría Pensar en una teoría adaptada a nuestros casos y pensar en metodologías adaptadas a los casos y en ese sentido creo que tendríamos un diálogo y, el, el, el, y podríamos reforzar el campo que como yo te digo, el campo va a ser, va a ser atacado, va a, eh, eh, son cinco años o diez años, pero nos van a pedir que nos justifiquemos como disciplina eh, o como campo de estudio. Bueno, hay que tomar el desafío de hacerlo. Voy a leer, voy a leer algunos eh, comentarios del chat del YouTube. ¿sí? Eh, bueno, eh, mucha gente felicitando, a Jorge Arina, la conferencia. Eh, acá alguien eh, comentaba, eh, Constanza dice, muy interesante lo que está diciendo en Argentina, yo sentí esa presión de hablar de temáticas sociales, cuando en realidad queríamos hacer un documental sobre la técnica actoral del clown. Y hicimos el documental y años después seguimos trabajando con el clown, pero en animación. Pues un poco también estas desconexiones ¿no? que, que, que operan a nivel de las instituciones académicas, de grado, de posgrado, sobre los niveles de expectativas de esas producciones como trabajos finales, como tesis. Eh, que es un discurso que también está muy presente eh, con, mucho, eh, con mucha fuerza eh, en estas últimas décadas en relación a las carreras artísticas, que, o sea, eh, eh, de distintos tipos de disciplinas artísticas, pero que también están eh, pujando por esta posibilidad de reconfigurar eh, de generar una discusión eh, en, en estos tres niveles ontológicos, metodológico y epistemológico, donde eh, no haya esa entre teoría y práctica, sino que hay una construcción del conocimiento que pueda traccionar toda esa complejidad y esa diversidad que incluye también los procesos creativos, sus inserciones contextuales, desde un lugar... Eh, que habilite la producción también de, un nuevo, de nuevas categorías, de nuevos conceptos. Creo okay. que eso también está pasando. Un warning. Eh, desde el 2009 yo invité a venir a James Elkins, a un amigo, Jim Elkins, que escribe sobre el PhD en estudio. Y hay un buen estudio de cómo en Inglaterra se creó esta idea del PhD práctico. Um, no sé cómo va eso, ¿eh? No sé si, y, y, y cuando he estado en Inglaterra, algunos me han comentado que no se los considera al mismo nivel que el otro PhD. Así que esa es la parte de mi presentación donde digo, cuidado, tampoco podemos estar entrenando a los alumnos de acuerdo a nuestros sueños. O tenemos que estar siempre estudiando el campo disciplinario para asegurarle que le estamos dando una, una carrera que va a tener futuro. Entonces, esa flexibilidad es lo que me parece que la posdisciplinaridad nos está diciendo. Es decir, estar un poco más informado de lo que está pasando y e entrenar a los estudiantes en eso. Es decir, prensa tu carrera con tu corazón, pero también con la práctica. Sé más práctico, ponete a ver lo que está, lo que está pasando, cuál es el futuro de esas cosas. porque en el caso de la práctica con el PhD, en los Estados Unidos quedó todo medio <ríe> entre medio. Por tres años pareció que ya íbamos a tener el PhD en estudio y todas las, las universidades estaban. Y después, ahora hay dos o una o media. <ríe> es decir, todo se está acelerando tan rápidamente eh, con los medios y todo eso que también es, eh, es otra cosa que me gusta de la posdisciplinaridad, es siempre tener el, eh, la posicionalidad de quién te dice las cosas, de cómo te las dicen, de cuál es la experiencia, de cómo te están, re, eh, eh, de, de cómo te están recomendando las cosas, y a nosotros siempre mencionarlo para que no nos tomen como ejemplo paradigmático de una situación que esté en cambio, o que viste tuvimos suerte de llegar a donde estuvimos. <ríe> es decir, eh, se están moviendo muchas cosas al mismo tiempo y yo creo que la animación como campo también puede aprovechar eso. Justamente decía Alejandro por el chat de que eh, en relación a, esta, a estas ideas de que justamente lo importante de estos encuentros ¿no? a la hora de poner en común estas distintas realidades y plantear estas posiciones que permitan ir desarrollando eh, otro tipo de experiencias. Eh, y en ese punto sí, totalmente de acuerdo contigo en esto de eh, el carácter como todavía muy móvil. Sí, pero en algún punto como muy orientado de ciertas eh, exigencias, requisitos, expectativas que también tienen que ser diferenciados en relación a un trabajo de grado que un trabajo de posgrado ¿no? y que a veces quedan como atravesados por líneas de expectativas muy diferentes. Y en ese sentido también eh, que creo que muchas de las experiencias de los trabajos en animación en el campo académico eh, tienen esta chance de habilitar el encuentro entre la docencia y el aprendizaje, la investigación, pero también la extensión ¿no? y el trabajo de intervención sobre, eh, eh, con la comunidad. Entonces, me parece que en ese sentido también se amplifican otras posibilidades de una, una agenda de, que incluye otras temáticas y otros procesos. Yo mencionaba en un momento, eh, uno siempre lo piensa desde lo profesional, pero también la animación comunitaria que ha habilitado un trabajo eh, con distintas organizaciones, grupos sociales que se pueden expresar, que encuentran esta pasión de la expresión eh, de sus planteos a través de la por el carácter dúctil de la, de la animación, ¿no? Bueno, ahí me pongo mi otro hat, ahí me pongo la que va a hacer las animaciones con los chicos. Nuestro proyecto es práctico y nosotros vamos a hacer eso, pero al mismo tiempo es teórico práctico, porque, um, y lo hemos discutido mucho, estaba acá de y tenemos no, nosotros estamos en una partnership con ella que está en, en India. Eh, uh, el problema de lo social, hay mucha gente que ha usado la animación en los campos sociales, pero nosotros lo que estamos buscando es algo más que tener anécdotas de ¡Ay, Enriquito se puso tan feliz y Martita hizo esta animación y les cambió la vida! Es decir, puntualmente poder ir a hacer el servicio, pero nosotros al mismo tiempo estamos, eh, en nuestra práctica es de investigación, es decir, que tiene un aspecto científico, tiene un aspecto de buscar datos, de tratar de usar la intervención social para beneficio de grupos más amplios también, de saber un poco más lo que estamos haciendo. Nosotros hemos estudiado muchísimo Art Therapy. Art Therapy en los Estados Unidos y en Inglaterra, donde, eh, donde, donde nosotros conversamos mucho con los especialistas haciendo esto, es una disciplina particular. La animación no ha sido aceptada, que nosotros sepamos en ningún país a nivel eh, eh, eh, a, académico o científico como terapia, por eso tenés que decir eh, therapeutic tool. Entonces, bueno, esa es una investigación que merece ser tomada en cuenta. ¿Okay? Ahora, el problema es que cuando vos tenés terapia, terapia a través del arte, son psicólogos, tenés que ser un psicólogo formado en el arte. Entonces, el arte está un poco al servicio de la psicología, pero todo viene de la de la práctica psicoanalítica. Nosotros queremos hacer eso, entonces eh, también estamos en esa discusión que viene con lo poshumanístico y posdisciplinario que es el conocimiento sale de la práctica y la práctica sale del conocimiento, es decir, toda, to, todo ese, ese núcleo de la aplicación. Entonces la realidad social es muy importante, la aplicación social nosotros la tomamos muy en serio y hemos aprendido un montón, todavía todos los, los viernes tenemos los workshops, los sábados, estamos todavía pensando y viendo los efectos que, esta, que esto tiene sobre las personas, las posibilidades infinitas de ayudar. En nuestro sitio tenés algunas animaciones que hicieron los chicos autistas. Ahora estamos, hemos trabajado con chicos que están en quinto grado de acá, estamos trabajando con, con estudiantes en proceso de rehabilitación de adicciones, tenemos... Foster, Foster que tenemos varios proyectos en ese sentido, pero bueno, también está guardar la mirada de para qué lo estamos haciendo, cómo podemos aprovechar esto para seguir beneficiando gente sin utilizar al grupo para, para, para cómo te puedo decir, para nuestros proyectos artísticos o para avanzar nuestras carreras. Eso es lo que nosotros hemos encontrado con la parte de observar para data, nosotros ayudamos nuestra prioridad es ayudar al grupo, pero al mismo tiempo tenemos muy claro que no nos estamos usando para avanzar las carreras Nuestro, nuestros, eh, eh, o, o para, para, para, para crear algo artístico. Tiene que ser netamente ayudar y tiene que ser una metodología que esté probada que ayuda. Si no te encontrás con que, viste, los chicos dieron todas sus horas, hicieron la animación, vos te vas al festival, presentás la animación, presentas tu paper, y los chicos se quedan en la situación en la que tuvieron. <ríe> Entonces, o siguen sin estar integrados. No, no, tiene que ser algo que esté probado. Nosotros nos tenemos que limitar a nosotros mismos a hacer algo que esté probado, que ayuda, y que tengamos un método y una forma que apruebe. Todo lo que nosotros hacemos tiene un IRB. Es decir, que tiene la aprobación científica federal norteamericana de que nuestro procedimiento es ético. Bueno, de vos la justamente... Persona, y que las ahí... personas humanas... No, no, no, hacemos, no hacemos un grupo <ríe> sin tener un IRB, que nos lleva como cuatro semanas con ¿no? la aprobación, y que sé yo, es una cosa larguísima. Pero lo hacemos así porque tiene que ser investigación que podamos ir. Acá tenemos los datos, acá tenemos el análisis, y los datos fueron conseguidos de una forma... Que, que todos los otros, los otros investigadores de la universidad utilizan, hasta los médicos utilizan, y los psicólogos utilizan para recabar datos. Entonces... Bueno, justamente los protocolos, ¿sí? la idea de los protocolos de, del relevamiento de ah, datos. Sí. <risa> sí, cómo ha cambiado también esta idea de bueno, la palabra, pero eh, a ver, vos justamente planteás en esto la, la dimensión política, ética. De, de, de la práctica, del hacer, de la animación, eh, que tiene que estar como muy claramente planteada, ¿no? O sea, no, esto no estamos hablando solo de cuestiones que tienen que ver con algo estético o, o de tipo de narrativo, de contar o de, o, o de, o de cuestión social, sino también el lugar ético-político, institucional, desde el cual llevamos adelante ese tipo de prácticas. ¿Sí? Porque también tienen que ver con esto que vos comentabas, con, con lo que puede significar esta intervención, eh, que no, no es neutra, no, no es infantil en el sentido de ingenua, sino que justamente eh, tiene que tener, por eso creo que es una investigación eh, acción eh, reflexiva eh, y por eso están muy ligadas a los espacios, eh, bueno, en nuestro caso a universitarios, muchos de sus desarrollos. Sí, y además, como historiador del arte, esto es totalmente, totalmente ideal, pero partido en lo que Scheiner dice de la historia del arte y del arte con mayúsculas, un modernista en uno de estos workshops diría: eso no es arte. Yo como no tengo idea de lo que es arte, pese a tener el, el, el doctorado, viste, el arte, sé que es una convención, el, medieval, el medievalista estaría chocho y dice, no ¡ay, es qué lindo arte! Porque ellos están acostumbrados a un arte antes del arte con mayúscula Y como yo no tengo ni idea de arte, digo sí, es arte, no es arte, puede ser arte, capaz en el futuro es arte, capaz en el pasado, pues arte no me interesa. Entonces, viste, como teóricamente haber repensado tus categorías te ayuda mucho más en la práctica, porque entonces tu paradigma es, es mucho más flexible y lo podés, uh, uh, lo podés adaptar a la situación en la que estás sin juzgar y podés adaptar totalmente tus protocolos, gracias por la palabrita, <ríe> tus protocolos a la necesidad de la gente con la que estás interactuando. Y entonces ahí también me convence mucho más Deleuze, y me, me, me, me, toda la teoría mía es muy heideggeriana y muy y poshumanista. Eh, eh, me gusta muchísimo una filósofa Karen eh, eh, eh, Arada. Anyway, eh, entonces todo eso mentalmente tenerlo te permite flexibilizar y te permite a partir de la práctica crear teoría, una teoría que al mismo tiempo te permitió flexibilizar la práctica. Acá hay un montón de cosas que están pasando en el chat que voy a compartir, voy a leer. Eh, bueno, mucho, mucho mucho para pensar. Eh, <risa> okay. Leoni Sharok, eh, animación ahora es un sujeto tan enorme que ya no podemos hablar de ello con un vocabulario común. Se ve con eh, las siglas S y s dentro de las SAS. Tenemos que fragmentar un poco nuestras discusiones para tener puntos de vista en común. También eh, Alejandro González dice qué tipo de perspectivas teóricas debería integrar esa base común. Me pedía que no, lo que no dijera que era él, pero bueno, tarde. <risa> oh. eh, y después, eh, ¿qué pasa con otros espacios? ¿no? Porque Hemos estado hablando un poco de eh, Estados Unidos, eh, la comunidad europea, pero ¿qué pasa con India, qué pasa con Asia, si tenés algún tipo eh, de comentario. Y Leoni finalmente dice también que acuerda contigo, Jorgelino, y dice la lengua también es un obstáculo en un terreno dominado por el inglés. Muchas veces quiero ayudar a mis estudiantes estudiando anime, por ejemplo, y hay muchos papers en español, pero faltan traducciones y mis estudiantes monoglotos, ingleses, galeses, no pueden aprovecharse de ellos, ¿sí? Eh, bueno. Mira, eso. varias cosas. Lo de las SAS es, es fascinante. Para mí la, la SAS hace una tarea fabulosa, pero al mismo tiempo que tiene 150, 130 uh, participantes, es decir, hay peligros también de no luchar por tener un lenguaje común. Yo estoy en el SIG de social uh, de Special uh, Interest Groups, Uh, eh, eh, soy la convener de, el, de eh, eh, prácticas sociales y todo eso. Pero bueno, si nos separamos así, uh, la historia del arte sigue ahí. Y sigue, viste, cuando, cuando empieza no a haber dinero para las humanidades, que somos las primeras en caer, eh, y para la escuela de arte, que somos las primeras. tener que justificar, y, y viste, per, hacer animación y ciencias sociales en, en, en, en, un, en un área así chiquitita, y viste, además cuando tus alumnos tienen que ir a luchar para tener un, un, un, un, un puesto, para tener los puestos que nosotros tenemos, es ser especializados en un campo así, que no tiene que no tiene presencia disciplinaria, que no tiene una asociación general, y no los van a contratar. Puede ser que en 100 años eso haya un, un sistema académico distinto que permita a toda esa gente dar clases en la universidad, pero todavía yo no sé. Entonces trato de mantener un, un, un pie también en la realidad, y la realidad es que mejor conversemos, porque si no, perdemos el anime, perdemos la realidad virtual, perdemos un grupo así, nos quedamos viste, discutiendo cosas mínimas como profesionales del, del área. Entonces ese es el peligro que yo trataba de, de, de marcar. Y sí, la, la, la, la bilingüalidad, al final yo soy... Uh, eh, perdí mi francés, el castellano, como ustedes ven, está acá, eh, y el inglés lo, lo, lo hablo con acento. Y, y, y yo tardo tres veces más que, que, que otros en escribir los papers porque escribo en tres lenguas diferentes y me la paso traduciendo y todavía el inglés es segunda lengua. Sí. <ríe> eh, y sí, fácil no es. Fácil fácil no es, pero bueno. Eh, eh, te, tomemos ventaja de las cosas que, que están así. Y por ahí, si Latinoamérica desarrolla profesionales muy fuertes en la práctica y la teoría, por ahí ellos pueden venir a conseguir trabajos acá y dan un modelo que Estados Unidos o Inglaterra pueda seguir. Es decir, para mí sigo estudiando el campo como una forma de aprender a posicionarte mejor y esa es mi llamado. No se olviden de, además de lo que están haciendo, estudiar cómo se está moviendo alrededor, cómo ese conocimiento va a poder es causado para que otros lo... lo, lo, lo eh, eh, lo compartan Si no estamos como la experiencia Con Ricardito y Martinita Que les hicimos la animación y quedaron felices <ríe> Bueno, está bien <ríe> ¿Y, y, y? <ríe> ¿Y cómo sigue eso? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo aprovechamos eso para que otros eh, lo, lo, lo, lo gocen? Conocimiento tiene que ser traducción eh, Comunicación también Entonces eh, Para mí conocer el, el, el, el, el campo Es una forma Lo de la teoría ya no sé eh, ya no sé porque yo eh, una eh, es las ventajas que nosotros tenemos yo dicto una de, la, de las de, la, de las materias que dicto es critical theory y se las enseño a artistas así que eh, creo que puedo en una conversación uno a uno decirte bueno a ver qué estás estudiando como estas son las, las teorías las, las teorías que yo te que yo te, que, que, que yo te te recomiendo por ejemplo yo empecé Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, Heidegger. Yo empecé con la filosofía de Heidegger, neta y dura, <ríe> y ahí, cuando llegué a los Estados Unidos, nadie podía ni mencionar a Heidegger porque te decían, ahora todo el mundo está estudiando Heidegger, porque la teoría del objeto tiene su base en los escritos de Heidegger de 1930. <ríe> Entonces yo digo, <ríe> la teoría del objeto con Harman, lo que van a escuchar de Brillita, todo eso acerca de el occidente falla al no saber lo que es la materia y tratar de captar la materia intelectualmente, y ya estaba dicho. Entonces yo estoy siguiendo toda esa... Entonces, además, bueno, como, como yo me encantaba ir he Yo viví dos años en Córdoba, Jujuy, siempre, soy porteña, pero siempre me encantó más toda la, la cosa provincial, los guaraníes, ¿viste? viví dos años en Corrientes. Entonces toda esa parte me encantaba más, y no entendía lo que estaban diciendo en Buenos Aires. Entonces, toda esa experiencia del objeto, es muy claro que para mí la animación, nosotros hacemos stop motion, la animación tiene un enganche muy particular con eso, si vos estás trabajando en objeto y en stop motion, yo te puedo decir qué leer. Y ahí está Rigita Josia, eh, están todos los escritos que ahora... En Inglaterra está el crafty animator y todo eso está basado en esa teoría. Y nosotros ya la sabíamos. El crafty animator y todo eso, y Rachel con el critical making, todo eso está basado en filosofía. Si estás en eso, hablamos de eso. Si querés hablar de poshumanismo para hablar de la realidad virtual, bueno, también podemos movernos hacia allá. Entonces, no tengo para re recomendar un, un, un, un, un, una corriente particular. Lo que sí tengo eh, son recomendaciones sobre eh, la teoría básica. Tengo un estudio de un compañero mío hizo. En este momento, Deleuze. El poshumanismo está basado en la teoría de Luciana de de de le, de eh, Y eh, eh, junto con Karen Barat son los más, los más fuertes en ese sentido. Eh, eso te da la posibilidad de le, leer los originales. Yo nunca leo los... Lo, lo, lo, lo Eso te da una posibilidad de entender las múltiples eh, otras dimensiones que se está haciendo. Eh, eh, la nueva apreciación del objeto como flujo, ah, ah, eh, el conocimiento siempre en contacto con la teoría y la práctica, el conocimiento como una experiencia eh, y como experimental totalmente, eh, donde los, los conceptos son como... Ah, ganchos a la realidad para tratar de entenderla, pero nunca son definitivos. Todo eso es de Lewis y es lo que está comprobado, sigue produciendo nuevas teorías secundarias. Uh, no voy a defender, eh, recomendar Heidegger, porque realmente estoy aburrido de leer, pero, <risa> pero es fabuloso Pero puedo, puedo también recomendarles un grupo de lecturas donde está fundamentado todo este conocer de Luciano. Uh, Derrida ha pasado de moda. Eh, Lacan está muy cuestionado y pasó de moda, lo mismo que Mulvey. Mantengo un, un pie en, en, en la teoría eh, que me permite eh, ver cómo están inter, eh, interrogando la, la, la, las ontologías y las epistemologías, pero ahí estaría más en un uno a uno que me digan, bueno, qué estoy haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué podemos leer. Y me ofrezco, por supuesto, en la medida en que tenga tiempo a mandar todo el material que pueda. Sé que algunas ventajas tengo por estar en una universidad americana, así que esa es parte de la invitación. Es de decir, bueno, a ver, eh, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos integrarnos? Además, porque evidentemente no me queda tampoco mucho tiempo para leer sobre animación en otras, en otras partes particulares. Es decir, hay un momento que, tenés que, que creo que todos nosotros tenemos que elegir Uh, profundidad en vez de dispersión. Eh, entonces a la otra pregunta, eh, tengo algunas ideas, pero me interesa más cuando enseño historia de la animación, enseño más a desconfiar del centro que a dar una clase de la animación en cada país. <ríe> prefiero, porque estoy en los Estados Unidos, prefiero mucho más enseñarles a dudar de la modernidad, a ver cuando están hablando de la modernidad como universal, a mostrarles el problema para que ellos sean capaces de ir a lo a lo particular con una mirada que no o que es muy que cuidadosamente a, a, a, a, a, a, no impone universalismos metodológicos que para nosotros son naturales, como el arte abstracto es bueno o la modernidad tiene razón o el arte y el artista es superior. Porque leía Shiner, Scheiner. <risa> entonces, entonces eh, tengo, eh, prefiero la profundidad de la de, eh, de la de, de la, del análisis crítico del centro eh, más que par las particularidades. Y, enseño, y prefiero enseñarle a los alumnos, creo que es más útil para la decolonización, enseñar a cuestionar la universalidad. Todavía la universalidad apenas... No te cuidas, la universalidad domina lo que decís y lo que pensás. <ríe> tenemos que estar siempre, siempre, pues son los, son los paradigmas básicos. <ríe> Entonces tenemos, prefiero enseñar esa manera de relacionarme con la periferia y, de, y me, la veo mucho más útil para la futura generación que realmente decoronice y que sea realmente igualitaria. No a partir de, de la lucha en lo particular, sino en la. De, en, en la en el análisis crítico de la centralidad. Wow, después de dicho eso, <ríe> me has dejado. Eh, hay un comentario de Mónica Kijheimer, dice es cierto que las jerarquías disciplinares es algo que funciona aún, a pesar de que la teoría y la práctica comprenda que los límites disciplinares han caído. La pregunta es, ¿cómo si lo proclamamos teórico y prácticamente, se sigue reproduciendo esa jerarquía valorativa de las artes. ¿no? Digo, es como la existencia de un discurso que trata de desestabilizar esto, pero en las prácticas institucionales se sigue repitiendo. Bueno, para mí la historia del arte sigue mantenida por el mercado del arte. El arte contemporáneo está mantenido por el mercado del arte, ahí soy clara. Después, eh, todos nosotros tenemos que pensarnos en qué medida somos colaboradores. Entonces, yo estoy acá muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy plácida, tengo un sueldo. <ríe> ¿Viste? Entonces, para mí ir y levantar el dedito y decir, <ríe> tengo una universidad que soporta, que, que, que, me, que, me, que, que quiere que salga internacionalmente y que quiere y que, y que me ayude económicamente para que vaya a, a, a, a Europa, ¿viste? Y to, todas esas cosas. Entonces, eh, en ese sentido, ¿en qué medida somos colaboradores? en qué medida eh, nosotros somos parte del sistema. Yo no tengo una uh, tenure, por, por casualidad, luché fuertemente por tenerla para poder ser revolucionaria y para poder tener un lugar del que hablar. Pero al mismo tiempo, como decía Foucault, todos somos parte del biosistema. No hay un malo y un bueno. <ríe> y ahí volvemos a la teoría y la práctica. Eh, necesitamos nuestros sueldos y tener libertad para pensar y para poder comunicar esta libertad que le damos a nuestros alumnos, pero al mismo tiempo nosotros estamos colaborando a mantener el sistema como sistema. Entonces, biopower, ¿cómo, cómo lo de Foucault, bueno biopower, eh, eh, eh, esa es la primera parte. Y después el mercado, el mercado no lo puedes negar, y ahí me gustaría mucho que los animadores, sobre todo los animadores exper experimentales, la piensen mucho. Porque por un lado, ellos están tomando el manto del artista y están hablando del arte y están usando este valor del mercado del arte. Y estoy dando una clase de arte contemporáneo en este momento y una de las cosas que hago en la clase de animación es cuando estudio la parte contemporánea. Hay un montón de artistas que usan la animación, pero no quieren ser mencionados como animadores. Y los animadores experimentales tienen su propio circuito por los festivales y no entran en el del arte. Entonces, cuidado, que hay un momento que vamos a tener quién hace más dinero y cómo. <ríe> Pero no es solo Kentridge el que hace animación. Nosotros lo estudiamos y él nunca se, reco se reconoce como animación. Hay todo una... Pero premio Turner, ah, Pierre Huy, están utilizando la animación y están poniendo la animación en el, en el mercado del arte y están avanzando sus carreras a partir de la animación entonces, ojo, estamos en un sistema en todos lados, capitalista el mercado hay una historiadora, hay una artista Hito Seyel ahora hay un, una, una, una hay una um, exposición en el Pompidou sobre ella y ella lo, lo dice claro, la universidad es el único lugar que está que te permite pensar fuera del mercado Justamente por las disciplinas Porque nos pagan un sueldo Entonces nosotros podemos pensar libremente Y no tenemos que vivir del arte Los profesores de estudio Son los únicos que pueden crear un arte Sin tener que venderlo necesariamente Porque tienen el sueldo de profesores Pero después el mercado de arte Está completamente dirigido por el dinero ¿Qué pasa con los festivales de animación? No me voy a meter ahí <risa> Pero ustedes Empiecen a analizar Ustedes empiecen a analizar esas fuerzas que están ahí. tenés festivales como ANESI, que es muy diferente al de Sagredo. Donde la fuerza, bueno, eso porque uno fue creado por la UNESCO del otro lado de la Cortina de Hierro, entonces tenemos ese balance. Pero si vas a las dos, ves la diferencia de cómo el capital actúa sobre la animación en forma, en forma clara, inclusive en la organización. Y ahí están los peligros a pensar también. Entonces las disciplinas y es el dinero. Pero la universidad es parte, una, un, un, un, un elemento. Heidegger escribió sobre, el, sobre, las, sobre las universidades en, el siglo, en, el, en, el, en los 50, llamando ya la atención de que las empresas editoriales iban a y el dinero iban a dominar las universidades, algo que en los Estados Unidos se está viendo muy claramente. Ustedes tienen el sistema francés, donde las universidades son más pegadas al Estado. Acá las universidades están pegadas al capitalismo. ¿Ok? Entonces, ustedes me, querrán, me, me dirán en qué medida ustedes sufren presiones económicas o políticas. Con las, no, no. Maldiciones, con, las, con las maldiciones y las bendiciones correspondientes a cada sistema. Si no es el capital, aprovechen <ríe> mientras puedan. <ríe> en los Estados Unidos yo hablaría de una situación. No conozco también el sistema inglés, conozco muy bien el francés. Eh, pero sé que el inglés está siendo presionado. Por ejemplo, eh, los historiadores del arte y los, los profesionales ingleses producen mucho porque las universidades inglesas les dan dinero a la universidad. El Estado le da dinero a la universidad de acuerdo al número de publicaciones que han tenido. <risa> Eso pasó en el 2002, que les cambiaron el sistema y de repente viene la publicación. Pero bueno, además tienen casas de, de publicidad fabulosas. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? No sé. Pero cuando entendés eso, podés empezar a manejar tu libertad como profesor, como profesor, o podés empezar a manipular un poco más de lo que se trata. Pero el mercado, don dinero, tiene la palabra para mí en muchos de estos desarrollos. Bueno, como dicen en televisión, el tiempo es tirano. ¡Ja, <risa> Ha sido realmente un placer, Orgelina, y esto no termina aquí porque seguramente eh, tendremos otras oportunidades de seguir conversando, de seguir intercambiando. Han estado presentes como, con, con algunas invitaciones integrantes de la red latinoamericana de estudios de animación que han seguido muy atentamente este, estos diálogos, algunos comentarios. Eh, mucha gente a través de YouTube eh, lo cual eh, nos permite pensar en, en el interés y en la necesidad de que estos espacios se abran para poder justamente eh, explorar estas situaciones, posicionarnos frente a esas situaciones también, como muy claramente lo has hecho en toda la charla. Así que bueno, nada, agradecerte enormemente esta conferencia. Y, y bueno, ha sido un lujo contar con tu participación. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer pensar, <ríe> eh, compartir eh, y, y he aprendido mucho también. <ríe> y eso es siempre lo importante. Lo he disfrutado gracias a ustedes, eh, he aprendido de la experiencia, he aprendido tratando de, eh, eh, de perfilar mi conocimiento eh, hacia Latinoamérica y espero que siga el diálogo. Um, podemos ir con nuestros, con nuestros eh, eh, escritos, con lo que sea, eh, eh, y con nuestros talleres. Así que sigamos con el diálogo. Y mucha suerte con el resto del festival y del foro No, bueno, muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizado este primer momento eh, de conferencias del FAIA. Ha sido realmente un placer. Jorgelina nos ha llevado a hacer recorridos muy diversos por el campo de los estudios sobre animación, pero de las prácticas de la, de la animación. Y también nos, nos deja una agenda de preguntas para hacernos acerca de nuestras propias prácticas. Así que bueno, eh, a las 14 horas van a continuar las sesiones ¿sí? del FAIA con eh, mesas que... Eh, están planteando muy diversas discusiones eh, con expositores, por suerte, nacionales, de Latinoamérica, de Europa. Eh, así que bueno, agradecidos que nos estén siguiendo y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y suerte y, congr y congratulations a